Rendimiento en OpenCV, es posible observar si OpenCV está funcionando correctamente en el sistema, de tal forma que necesitamos conocer previamente si están activas las, las librerías de OpenCL u OpenGL o si es el número de, de hilos el que corresponde con esa máquina o no. Para ello podemos hacer uso de distintas funciones que están disponibles en OpenCV. Para ello podemos, por ejemplo, invocar a la orden getNumberOnCPUs, lo cual nos muestra cuál es el número de núcleos que tiene el sistema. Igualmente podemos observar cuál es el número de hilos o observar cuáles son cada una de las características de aceleración de las cuales dispone el sistema, las cuales son los MMX y AVX que están disponibles en el sistema, al igual que los distintos SSE. También podríamos tener otros tipos de aceleraciones como tarjetas gráficas o tarjetas NVIDIA o ATI u otro tipo de, de versiones. También podemos ver qué versión es de OpenCV, tanto la versión mayor como la menor, como la revisión, como su, como su versión entera. Igualmente cuál es el número de, de núcleos que queremos utilizar. También podemos utilizar la orden use optimize de tal forma que se utilice la, la tarjeta gráfica para el, la, algunas operaciones o que esto no sea utilizado, ya que en ocasiones es posible que algún tipo de operación pueda dar lugar a error. Si, si esto es detectado, es posible desactivar algunas veces las optimizaciones para que funcione de una manera más correcta o con otro tipo de código distinto, las distintas operaciones en OpenCV.